El Ayuntamiento de Marbella ha impulsado la campaña Plato Solidario en colaboración con el sector turístico de la ciudad, con el objetivo de contribuir con la extraordinaria labor que desarrolla Caritas en nuestro municipio el acto tuvo lugar en el restaurante nuevo reino en san pedro alcántara con la asistencia del alcaldesa ángeles muñón el teniente alcalde de san pedro javier garcía la DIR de derechos sociales en marbella isabel sintado y la concejala de políticas sociales de san pedro alcántara begoña rueda junto a los propietarios del restaurante la concejala ha indicado que la campaña podrán participar todos los negocios que lo deseen a través del correo de derechos sociales marbella .es para informar de los detalles Por último invitar a todos los negocios de nuestro municipio... ...a sumarse a esta iniciativa como Nuevo Reino... ...que ha elegido el Espeto de Sardina. Hola, pues buenos días... ...estamos aquí en el restaurante Nuevo Reino... ...para el Ayuntamiento de Marbella... ...a través de la Delegación de Derechos Sociales... ...pone en marcha esta campaña... ...en la que se va a llamar Plato Solidario... .y en la que consiste que cada establecimiento que quiera adherirse a esta campaña. .pues pondrá en su carta en su carta un plato, que se, se va, va a ser un plato solidario. Y el, y, el, y, el, .y el importe del plato pues va a ir directamente a las caritas. De la, .del municipio, las siete caritas que tenemos. .entonces desde aquí invitamos a todo el mundo. .que a través del correo de la Delegación de Derechos Sociales. .nos vayan. .nos vayan mandando email para para que todos se puedan adherir a esta campaña y ponemos los establecimientos, el cartel como el que acabamos de ver y sobre todo pues eso, que acabamos de empezar esta campaña con muchísima ilusión y esperemos que se apunte muchísima gente y muchos establecimientos donde puedan, pod podamos poner este cartel. El plato solidario, que ahora lo dirá Pepe. ...el de Nuevo Reino, pues bueno... ...eso ya que le toca a Pepe decir... ...cuál es el plato sí, solidario de Nuevo Reino... Poner, eh, ¿No? que me, que me hemos, ...hemos decidido poner el respecto de Sardina, ...algo típico de, de aquí de la costa... ...o sea que habéis decantado por un plato estrella... ...que va sí, a tener sí, mucha sí, sí. salida ¿no? uh -huh. ¿Y cómo es esa colaboración que se destina? Nos va, vamos a, no, va a dar una parte del plato... una parte del precio del plato a Caritas. y eso cómo se hace, lo deciden los restaurantes... ...eso deciden no? los restaurantes... ...demasiada que, que colabore, claro... ¿Te parece supongo, importante? Sí, sí, no, la iniciativa es muy importante porque estamos viendo todo lo que está pasando, las colas caen en todos sitios para la comida y creo que hay que... Momento de colaborar. Bueno, pues muchísimas gracias. De de Eso eh? pues, depende de lo que diga el ayuntamiento, por ahora no tiene... Ahora no tiene término. Tiene comienzo, pero no finaliz, no tiene final. No. Bueno, como comentaban mi compañera Begoña y Pepe también, hoy desde el Ayuntamiento, sabéis que, que llevamos trabajando, bueno, poniendo en marcha muchísimas iniciativas, campañas, y hoy el objetivo es ayudar a, a esta entidad tan importante eh, de nuestra ciudad como Escaritas, que viene operando, además ayudando a, a las personas más necesitadas, y bueno, en, en Nuevo Reino, a un sitio... Eh, con solidaridad por excelencia y que lo que está demostrando esta crisis quizás es que saca lo mejor de nosotros, que una vez más saca lo mejor de nuestro tejido empresarial y una muestra de ello es, bueno, pues fíjate que, de, que destinen un plato tan importante y además que yo creo que uno de los que empieza la temporada y más consume la gente, como es el espeto de Sardina, es eso, la muestra de que no solo quiero colaborar, sino quiero colaborar en, en lo que más pueda aportar. En lo que más pueda yo sumar a esta campaña con, con Caritas que... Como dice Begoña, bueno, pues eh, esperamos contar con, uh, con, bueno, con, la, con la colaboración de, de hoteles, restaurantes, cafeterías y estamos seguros que a partir de hoy que tiene este pistoletazo de salida bueno, serán muchos eh, los establecimientos que se van a, a adherir a, a esta campaña de, en favor de Caritas. Es una iniciativa que se hace extensible a todo el municipio. ¿no? A, no todo, momento, digamos... a todo el municipio, además Begoña y yo nos no vamos, vamos a ir, a recorrer, vamos, no a... los vamos a re.. Vamos a recorrer todos los establecimientos, a todos les vamos a pedir esta colaboración, pequeña con pequeña colaboración, pero la suma de, de, de ese tejido empresarial que hay, imaginaros, es magnífico en Marbella, yo creo que, que luego la suma de todos bueno pues va a dar un, un buen resultado a, a, ese, a esa cuenta del bazar de, de caritas para seguir ayudando, bueno, pues, a muchas familias, a muchas personas que se han visto bueno, pues, eh, golpeados por esta crisis económica derivada de la crisis de, del COVID-19. Cada establecimiento va a tener la cuenta de Caritas entonces, ellos mensualmente, trimestralmente, como ellos vengan conveniente, pasará ese dinero a la cuenta de Caritas. Eso va a la cuenta de Caritas, que la está gestionando el Cura Pepe, y de ahí ya se reparten las siete Caritas del municipio. Perfecto, Begoña, que no es, que hagan de la cuenta, pero sí, con sí, las mascarillas. Sí. Es que un año con vamos cara? a tener un bazar de Caritas, pues mira, pues de, de muchos pues tenemos, meses. Tenemos de muchos meses, así que todos vamos a tener la oportunidad el establecimiento que pone el plato y también nosotros pues cuando vayamos a un establecimiento yo que creo que pedido. todos vamos a pedir bueno ese plato solidario que sabemos que a la vez estamos contribuyendo con la reactivación económica de, de los restaurantes, de los hoteles, el motor económico de nuestra ciudad y a la vez pues bueno colaborando también con Caritas que como digo es una entidad que está realizando una labor encomiable en nuestra ciudad y en todo el país.